Para ganar. Llegó Colilla Millonaria a ganar, recibe grandiosos premios. Un carro, cero kilómetros, una moto cada viernes, monos de 500 mil, solo jugando superchances de 5 mil pesos. Registra tus datos y participa, aplica términos y condiciones. El número ganador es el 4-0-6-3. Repito, el número ganador es el 4063. Felicitaciones a los ganadores, los esperamos en el...